Siento ser pesado, pero y entiendo que a ustedes les parece que lo si han expresado, que no hubiera hecho falta esta comparecencia, pero la verdad es que pues ya que están aquí, pues eh, permítame que, que utilice el tiempo, porque sí que es verdad que en algunas de las preguntas que yo he hecho, pues eh, pensaba o creía que quizás eh, iba a tomar la palabra el señor Oroz, no, no porque yo tenga especial interés en que la tome él y no la señora eh, consejera, sino porque, bueno, he preguntado sobre, sobre alguna de las cuestiones que los sindicatos han reclamado durante estos años y que desde su versión, la de los sindicatos, eh, pues eh, parecerían o que son las que planteaban dificultades eh, para llegar a un acuerdo. Y por lo tanto, a nosotros, en eh, cara también a, a dirimir pues, una opinión más concreta sobre este asunto, pues nos parecía importante escuchar eh, la opinión, en este caso, del señor Oroz, en tanto en cuanto es presidente de la fundación y por lo tanto entiendo que la persona la máxima responsabilidad al frente de la empresa y la máxima responsabilidad al frente de la negociación por la parte vamos a decir eh, empresarial o, o patronal como queramos eh, llamarla entonces voy a repreguntar algunas de las eh, preguntas que he hecho porque no, no consideramos no suficientemente a, a, a, aclaradas eh, el tema de las categorías que la señora consejera eh, ha hecho referencia a los niveles de investigadores eh, Una de las cosas que, que decían los sindicatos es que había trabajadores haciendo funciones por encima de sus categorías Yo les pregunto por esto porque esto es una cosa muy habitual en muchas empresas eh, no, es, no es ninguna excepcionalidad pero no es una legalidad, es decir, trabajadores que tienen una categoría, yo he leído en concreto que trabajadores en, este, en ASTI con categoría de peón haciendo eh, eh, trabajos de categoría de oficial, entonces mi pregunta es simplemente si esto es cierto, si se ha dado, si se ha dado porque se ha dado, a veces sabemos eh, que las urgencias en determinadas empresas obligan a este tipo de cosas, pero es cierto que es una de las reivindicaciones que estaban ahí. Entonces, si se ha dado, si es cierto, y, y si es cierto, qué medidas o qué, qué cosas eh, plantea en este caso la Fundación para resolver esta cuestión. El tema de los altos cargos era otra de las cosas que estaba ahí encima de la mesa. Entiendo que ustedes eh, comparten el número de altos cargos que hay... En la Fundación, y entiendo, supongo, que también de lo que ha explicado la consejera, que estos altos cargos están justificados y tienen sus tareas concretas. Yo se lo pregunto porque es otra de las cosas que han puesto encima de la mesa eh, los sindicatos eh, respecto a los altos cargos. Ustedes han dicho que han dado luz verde a esta cuestión, por lo tanto, pues efectivamente algún margen de maniobra tiene, en su opinión algo contará ¿no? en, en, en el patronato, por eso yo al principio decía que no entendía muy bien la afirmación de que no tienen eh, margen de margen de maniobra. Eh, sobre la antigüedad sí aclarar también porque ha sido contundente la señora consejera de que es una cuestión de que no se, pone, no se pone en duda, que es un derecho el de la antigüedad. Los sindicatos se llegaron a decir que se quería quitar los trienios de antigüedad, entonces simplemente por aclararnos si eso en algún momento ha estado encima de la mesa o no. Y también el de la congelación entre 2000... Eh, 11 y 2021, simplemente aclarar si eso es cierto o no es cierto, que en algún momento estuvo sobre la mesa eh, la propuesta de congelación salarial durante 10 durante diez años diez años completos. Eh, ya para, por terminar, bueno, a nosotros nos parece que, que más allá del conflicto concreto, las alusiones a que sea una una empresa privada… hombre eh, a nosotros nos parece muy importante que en esta fundación, habiendo una participación pública, eh, haya un control, una opinión desde el Gobierno sobre cómo tiene que funcionar esa fundación. Entendemos que luego dentro de la, del porcentaje de representatividad que el Gobierno tiene dentro del patronato pues tendrán más capacidad de incidencia o menos, pero eso es importante también en nuestra labor de parlamentarios de cara al control del gobierno, porque cuando el gobierno participa en empresas, sea una fundación de origen público como es esta, porque aunque en su origen se fundase como privado, se hizo con importante dinero público, de hecho más dinero público que, que privado, como si fuese en una empresa donde simplemente se ha participado por otro tipo de, de cuestiones, nos parece muy importante que el gobierno eh, tenga un papel y nos parece importante que si el gobierno tiene un papel, la oposición pueda jugar su papel también de control, de seguimiento o de información. Y más allá de que se puedan hacer preguntas o solicitudes de información, pues una comparecencia también nos parece interesante, aunque yo entiendo que ustedes tienen muchas tareas, pero a nosotros sí nos ha parecido interesante esta comparecencia y por eso les agradezco también su presencia aquí. Nada más. Bueno, eh re asko presidente Jauna e, López de Arroibe ez dakit fundazioarena e, naikkerren e, kasuan norbaiteek izan zuen bere garaian, baina esan beharra daukat e, aurreko lau urteetan e, nin, e, nintzen